Hola, soy Sandra Mínguez, soy diputada del Escorts y soy portavoz de Educación. Desde el equipo de Educación estamos verdaderamente orgullosos de una iniciativa que presentamos y que presentamos además en el resto de, de parlamentos de España, que trataba sobre decir no a la ONCE y no a las reválidas. Fue aprobada aquí, estoy verdaderamente orgullosa de haber podido leer las palabras de la comunidad educativa ya que ellos no pueden intervenir en, en los plenos y además estoy ...verdaderamente orgullosa como profesora... ...porque sé que muchos y muchos compañeros de profesión... ...les gustaría haber estado en mi lugar... ...de debatir cara a cara con la exconsejera de, de educación de aquí... ...la señora Catalá... ...y decirle cara a cara que no queríamos sus recortes... ...que no queríamos lo que estaba imponiendo en la comunidad... ...educativa y en, para nuestros niños y nuestras niñas... ...decirle que yo todos los lunes me manifestaba... ...en la puerta del instituto con mis compañeros para decir no... ...estoy muy orgullosa de poder decirle a la cara... ...yo era una de las profesoras que estábamos en las manifestaciones... pidiendo una educación digna de calidad pública y en valenciano. Y es un verdadero orgullo poderle decir esto a la persona que, que llevó a cabo y que ha destrozado la, la educación en nuestra comunidad. No os voy a desear unas felices fiestas porque lo que me gustaría es que fueseis felices todos los días del 2017.